Bueno pues, resulta que estamos llenos con Chetumare en la Plaza de Mayo, en Argentina y como los huevones que somos, hagamos una espada con Chetumare y se la clavamos a todos los cabezas de pico que nos encontramos en la Plaza de Mayo Después nos metimos en la Casa de Rosada ¡Que rosada? Rosada! ¡La Casa de Rosada! ¿Qué Rosada! Bueno, después nos metimos en la Casa de Rosada ¡Que yo es Rosada! Y nada, como los madre que somos, le clavamos una espada al presidente. Y bueno, me convertí en presidente de Argentina, po. La chucha culiada, <risa> weón Casa Rosada que es Argentina. No, Casa Rosada que es... ¡Rosada! <risa>